Yo nunca vacilé de lo que no tenía No te va a mentir cuando empecé a la porquería Ahora estamos secalando y se me hace de día ¿Será Yo nunca vacilé de lo que no tenía No te va a mentir cuando empecé a la porquería Ahora estamos escalando y se me hace de día Será porque estamos trayendo lo que no tenía Si tuviera facilidades ya estaría pegado Desde los nueve que me busco no estaba asustado Siempre me renové de lo que ya había fracasado Siempre tuve talento pero estamos refinados yo nunca canté lo que se había cantado Canté todo lo que me dice el corazón frutado Para que quiero la copia de lo ya copiado Qué bueno que soy el mismo y ando reconfiado Con tantas ideas que rebalsa mi cabeza Tanta mierda buena que no sale como pesa El tiempo coloca a punto siempre la cereza El potre ya está listo y va camino para la mesa Bienvenidos a caminar conmigo Lo fe que he creído no están permitidos Yo soy muy bien a quien llamarlo amigo Desde que empezamos hasta que salimos Queda bastante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 yo nunca vacilé de lo que no tenía No te va a mentir cuando empecé por la porquería Ahora estamos escalando y se me hace de día Será porque estamos trayendo lo que no tenían Si tuviera facilidades ya estaría pegado Desde las nueve que me busco no estaba asustado Siempre me renové de lo que ya había fracasado Siempre tuve talento pero estamos refinados Yeah, yeah, yeah, yeah Sate Yeah, yeah, yeah, yeah Tirando una barra para que me entiendan mucho más de tres Yeah, yeah, yeah Goodbye, ma Classy